H a i 1 512 elice reactivo Cuánta palabra rara y difícil La verdad que no entiendo nada menos mal, que, menos mal que el médico me lo explicó Sí, me dijo que Que lo que dice ahí es que tengo charlas me asusté. Es que me preocupa mi familia. Tengo miedo por mi bebé, por lo que le pueda pasar a él. Es que... Estoy en el cuarto mes de embarazo. Mi segundo hijo. Igual... El médico me explicó. Parece que que con una medicación se puede curar me habrá visto asustada es que son cosas nuevas palabras tan raras y difíciles pero bueno, con lo que él me dijo veo una luz de esperanza